Tepe conciencia 2021 Suelo, suelo, suelo Todo lo que necesitas está en el suelo Suelo, suelo, suelo No, no me digas otra cosa que no me lo creo Suelo, suelo, suelo Siempre estar en el suelo, suelo, suelo, suelo, no me digas otra cosa que no me lo creo Andando por la jungla de asfalto, trato de buscar algo que no sea plano Random, sin esperar nada cambio, me divierto mientras ando a la vez que dejo huella en cada paso, paso, no me sacio el vacío eres tú, no es pa' llenarlo, es pa' observarlo y aceptarlo, libre vuela Llena, siempre quedará una celda, formatea, organiza la tarea. Que marea, el tiempo pasa y no se recupera. Se fundió la vela, saca tú la luz que te queda, la sombra a cualquiera se si le pega, a cualquiera la secuela siempre fea y te penetra, una más profunda, otra más severa que mutila vida entera. Mala idea, sácala de la cabeza. Yo la saco en letras que luego me recuerda. calor de la tierra, ella sigue que es bella. si no la juzgas, si no la piensas, siempre te cabran la pieza, esa es la belleza, estamos lejos de la naturaleza, los espejos ya no reflejan, desconectados ya ni molestas, alguien a la cesta, tanto que sin infesta, y es frágil pero se moldea o aflojan la correa, el miedo se calea como una sopa pesa Que te embeleza, es el ego que contesta Ya no quiero suma, ya no quiero restar, ya no quiero que amanezca Que se paren las carreras, cuando salgas tierra Cuesta abajo ya nada me frena, lo importante se es que plantea Lo urgente te lo lleva día a día, ea, ea. Cabrea con un solo lápiz, colorea mucho gris en mucha niebla, unos trazos simples, otras líneas más intensas. Las burbujas se revientan, la mirada no está atenta, es el suelo el que sujeta, es allí donde todo empieza. No te coja la rabieta, lo duro siempre agrieta, golpe a golpe con mi mazo, pico, piedra, subiendo cuestas, once piernas, con el subsisten como maleta, el cantino como la olleta, todo se respeta, mientras con la bandera negra, como el suelo de la selva, la vida por la tierra y un reparto justo en el planeta. Queda mucho pero no me inquieta. Poco a poco cocinando la receta, usando todas las setas, convirtiendo en guitarra una raqueta, oculta las macetas, hago zanjas en el suelo para que el agua se meta. En una hora te montamos la trinchera. Sí, En una hora te montamos la trinchera. Suelo, suelo, suelo. Todo lo que necesitas está en el suelo, suelo, suelo, suelo. No me digas otra cosa que no me lo creo, suelo, suelo, suelo. Todo lo que necesitas está en el suelo, suelo, suelo, suelo.